Yo soy Cerecero y ya está listo el equipo de la semana número 11 Estos son los tres mejores jugadores Ahora veamos al equipo completo la aplastante victoria del Barcelona sobre el Real Madrid le dio lugar a Luis Suárez y a Iniesta para estar en este equipo de la semana. Lo acompaña Mandana, Javi Martínez, Skirkel, Murillo y Harry King. Así que ya lo saben, piperos, si quieren a Luis Suárez, Iniesta, Mandana y todos estos grandes jugadores en forma, abrir packs toda esta semana. Y recuérdenlo, piperos, agarrando a mordidas todos los packs, FIFA la vida.